Para lo que ha pasado, antes daban en bolsa plástica ¿no? las masitas cuando las personas iban a rezar y demás con un recuerdo. Ahora, para hacerlo mejor, bueno, han vivía las bolsas plásticas en ese sentido, pero estos envases sí. y además que claro...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 Es un compromiso y estamos comprometidos no solo con eso, sino con el medio ambiente y con la reducción de bolsas plásticas con el Desembolsa bolí. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Como siempre, es un gusto que nos acompañes y te tenemos en una próxima. Claro. Que tengas una bonita tarde. Igual. Bien, usted también puede concientizarse sobre no utilizar bolsas plásticas y empezar a utilizar estas bolsas que son reutilizables, valga la redundancia, y no contaminar ni dañar lo que es el medio ambiente, animales, entre varios aspectos. Le ponemos el punto final, el reencuentro mañana a las 14.30. Permiso.